Hola amigos, bienvenidos a Brico Marketing en Oniad TV. Este es el programa en el que analizamos herramientas de marketing o bien que no conozcáis o bien utilizamos herramientas que ya conocéis pero de una manera diferente. Algo que no se os hubiera ocurrido antes. ¿Alguna vez os ha pasado que habéis tenido que firmar un documento importante con un cliente o con un proveedor y habéis tenido que mandarle el PDF? ¿Lo ha tenido que imprimir, firmar, escanear? ¿Os lo ha pasado? ¿Lo habéis tenido que imprimir? habéis tenido que firmar y ponerle el sello y luego escanearlo y luego mandárselo a, tanto al cliente como a ti? Bueno, pues ese tipo de cosas ya se pueden hacer de manera automatizada con herramientas en Internet. La herramienta de la que vamos a hablar hoy se llama HelloSign Hemos elegido HelloSign porque nos parece una herramienta que está bastante completa, probablemente, por lo menos a nuestro modo de ver, es la mejor que hay en el mercado y además te permite, con su versión gratuita, hacer hasta 3 al mes. Es decir, que tú, si no quieres pagar nada, simplemente haces de vez en cuando algún contrato ocasional o necesitas hacer un NDA con un cliente o con un proveedor, pues mira, con esto lo puedes hacer gratis. Y si quieres hacer algo más complejo o quieres hacer un montón de documentos cada mes, pues también puedes. Y la verdad es que el precio, como veréis a continuación, es bastante razonable. ¡Vamos a ello! Y pasamos a ver la herramienta. Como sabéis, primero me suele gustar ir a ver los precios porque es donde nos explica las features Aquí en este caso tienen como separado vamos a ver los precios entonces hay una versión gratuita que nos deja hacer tres firmas al mes desde un solo correo electrónico esto por ejemplo si hacemos cosas muy ocasionales nos puede venir bien nosotros lo hemos usado bastante en situaciones por ejemplo si tienes que mandar un NDA que es un acuerdo de confidencialidad si lo tienes que mandar a un cliente ocasionalmente bueno pues con tres documentos al mes es más que suficiente a partir de aquí ya podéis ir ampliando fijaros que ya por 13 al mes tenéis acceso a ilimitados documentos e incluso tener una, un template esto significa ya que podéis eh, hacer prácticamente lo que queráis y si queréis mmm, prácticamente todos los documentos de la empresa tenerlos eh, integrados con, con este sistema pues tenéis la opción business que tampoco es cara ya os lo digo 40 dólares por mmm, las firmas de documentos pensad que en firmar documentos se pierde un montón de tiempo que son horas de trabajo de los empleados si tenéis una empresa de más de 50 personas probablemente esto no os va a suponer ningún inconveniente y luego tenéis también la opción de api que han sacado recientemente que permitiría conectar por ejemplo servicios eh, como vuestro crm vuestro erp aunque también tiene integraciones si no recuerdo mal, aquí eh, con Gmail, con, con Google Docs y con otras que, por ejemplo, Oracle o Salesforce, que son algunos de los mm, ERPs más importantes que hay, os permiten conectaros directamente con HelloSign y firmar los acuerdos, los contratos directamente con esta herramienta. Es algo que está bastante bien. Es una herramienta muy sencilla de usar. Vamos a entrar directamente dentro, una vez que nos hemos registrado. Por un lado hay que añadir el documento que se quiere firmar y por otro lado los firmantes. En este caso pues pondríamos seguramente a mí mismo y a otra persona. Pulanito ¿no? de tal. Eh, cliente X. fulanito.mail no y clientex.com. Bueno, para que veáis cómo funcionaría esto, me he descargado de internet en PDF un NDA, que es un documento eh, simplemente de, de confidencialidad para tratar con un cliente. Eh, lo voy a buscar, lo subo aquí y una vez que he subido el archivo, ahora tendré la opción de prepararlo para firmar. Esto es localizar los sitios donde queremos firmar y los sitios donde queremos poner, por ejemplo, el nombre, eh, la dirección o la fecha. En este caso, pues mira, por simplificar. Aquí abajo vamos a poner una firma de fulanito de tal y la otra firma, recordad que tiene que ser del cliente, pues la voy a poner aquí. Y lo cambio cliente vale en este espacio se firmaría lo voy a hacer más grande para que quede mejor vale y pues no sé voy a poner la fecha también aquí debajo en la fecha en que firmó ese cliente y la fecha en que firma el otro vale pues de momento no me haría falta nada más le doy a continuar y en principio ya está, solo tengo que enviarlo para que le llegue un correo a él, me llegue otro correo a mí y lo podamos firmar. Asunto, eh, firma de prueba, mensaje, esto hay que firmarlo. envío. Por último, para que veáis cómo llega, esto es un correo eh, que vais a ver un poco censurado de cómo llega cuando te envían el email para que lo firmes le daríamos aquí aparecería como una especie de pdf que es el que hemos subido antes y si bajamos abajo veremos que tenemos la posibilidad de firmar solamente en nuestra parte aquí la fecha la ha cogido automáticamente le doy a clic para firmar y me dice cómo quieres hacer dibujarlo Quieres eh, subir una imagen o usar tu móvil. Voy a dibujar una firma. Y le inserto. Y ya está. Con lo cual le daría a continuar y se enviaría firmado al cliente y también una copia a mí mismo. En el momento en el que el cliente firme también el documento, nos llegará a ambos una copia del documento final firmado y ese documento eh, tiene validez legal, con lo cual podemos guardarlo y usarlo en cualquier situación, sea un juicio o simplemente eh, para guardar la documentación. Y en cuanto a alternativas, ya no hay tantas como en otras herramientas. Aquí eh, os puedo recomendar MySignature, que es otra eh, alternativa bastante similar a esta. Eh, eso sí, creo que no tiene versión gratuita o si la tiene no está tan bien. Aún así, eh, cada vez van apareciendo más servicios de este tipo. Nosotros es algo que utilizamos a menudo y que os recomendamos porque siempre es mejor tener las cosas firmadas. Y esto puede ser la diferencia entre tener simplemente un correo electrónico en el que un cliente o un proveedor o un socio te ha confirmado algo, o simplemente que te lo ha hecho por teléfono, a tener el documento firmado con validez legal y para poder utilizarlo si se da la situación. Y esto ha sido todo, espero que os haya resultado interesante y no olvidéis que podéis sugerirnos herramientas o funcionalidades que queréis que analicemos.